José Manuel Tavares, de 40 años de edad, residente en el sector Los Rieles de esta ciudad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir físicamente a su expareja. Cuestionamos al detenido sobre el hecho que se le imputa. El hecho fue que yo estaba no dejado y ella me pidió 6 mil pesos para que alquilaran un, una casa. Sí. Yo tenía el dinero más con 4 mil pesos más, ella se lo llevó. Y yo le saqué los datos de la casa y yo por eso estoy aquí. Ah, bueno. ¿De dónde es usted? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.